Muy buenas noches, muy buenas noches amigos, qué gusto de saludarlos, pues un gusto poder compartir esta noche muy especial porque estamos esta noche terminando el programa de la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos discurrido por cada página, por cada párrafo y hoy miramos a Pablo terminando la labor en el libro de la obra evangélica que él tenía para predicar a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo tal como Jesús les había enviado. Un poquito tarde hoy día, un poquito, muy, un poquito más tarde de lo normal, siete minutos tarde. Muy bien. Mis predicaciones de cada noche, como todos los días, son reflexiones para que usted y yo podamos aprender algo de la palabra de Dios. Cuando yo predico la palabra de Dios, no pretendo ser una persona correcta, no pretendo ser una persona eh, ejemplar. Cuando yo predico la palabra de Dios es justamente porque yo estoy necesitado de aprender de la palabra de Dios. Y como un instrumento de Dios, representándome solamente a mí mismo, es que yo predico la palabra de Dios. No represento a ninguna iglesia. Aunque pertenezco y soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día, no represento a la iglesia en mis opiniones, en mis pensamientos, en mi forma de presentar la palabra de Dios. De lo único que soy responsable aquí, o la única persona que es responsable aquí, soy yo. Así que si a usted le parece bien escuchar la palabra de Dios, adelante. Y si no, también usted tiene la libertad de escuchar la palabra de Dios a través de este servidor. Hay muchos mejores seguramente que yo y los admiro. Y qué bueno que usted escuche la palabra de Dios de ellos. Aquí lo que hacemos es reflexiones de la Biblia de manera inusitada, no programada. Aquí solamente pensamos en el texto de la noche y reflexionamos acerca de él. Con todo cariño, para ustedes esta noche, Pablo predica en Roma. Pablo iba preso, llegaron a Roma después del gran naufragio en la isla de, de Malta, Pablo es calificado como un hombre especial porque la serpiente no le hizo daño, comenzó a sanar a la gente en la isla, al final después de varios meses llegaron a Roma, pero cuando llegaron a Roma, el centurión le entregó a los principados de esa ciudad, a todos los presos, pero no a Pablo. A Pablo lo llevaron a una casa eh, para que él estuviera aparte con el cuidado de un soldado para que lo ayudara y lo atendiese. En el capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, el versículo 17, leemos esta noche. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales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 con esta cadena. ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de la esperanza de Israel? De un libertador, de un libertador resucitado, de una promesa que hoy Pablo estaba anunciando y dando a conocer al mundo entero de que Jesucristo había llegado, que el Mesías había venido, que la libertad estaba cerca y que su reino se iba a instaurar porque el Jesucristo que había muerto en la cruz del Calvario había resucitado al tercer día. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que tú piensas. Por esta secta, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿A qué secta se refería? Se referían los hermanos judíos de Pablo, eh, los hermanos de Pablo que eran judíos y que estaban en Roma. Me rectifico, me rectifico. ¿A qué secta se refería? A los cristianos, al que Pablo ahora representaba siendo judío. Hmm, muy interesante. Muestran su interés porque dicen todo el mundo habla contra ella. Algunos se asustan cuando hablan contra su cristianismo, ¿no? Algunos me atacan en, la, en, la, en las redes sociales porque dicen que no soy un cristiano, porque hablo de intereses sociales y políticos, etcétera, etcétera. Así es, es parte del evangelio. Y sin duda algunos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo, pero está bien. Cada uno tiene la libertad de poder opinar si está bien lo que hago o no, o lo que, o no está bien. Todos estamos libres delante del Señor. Cristo es nuestro objetivo principal. No ponernos de acuerdo en política ni cosa por el estilo, ni tampoco en doctrina, porque el Espíritu Santo convence a cada uno conforme cada uno es impresionado. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Por qué utilizaba él para persuadir a los judíos utilizando la ley y los profetas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Pablo hacía eso? ¿Por qué utilizaba la ley y los profetas? Porque él tenía en la escritura la certidumbre o la certificación de que lo que la escritura había dicho que vendría, había llegado. Y ese era la llegada de Jesús. La del Mesías. Si ustedes leen capítulo 55, 53 del libro de Isaías, van a encontrar allí las profecías referentes a Jesús. otro documento más certero podemos usar nosotros para predicar el evangelio pertenecer a una religión no porque pablo era judío él tenía que decir yo tengo la verdad porque soy judío no dónde está la certificación de las palabras de alguien que predica o que habla yo o Fulán otro o cualquier otro o pablo o silas o quien sea en la palabra de dios si hay algo que yo he dicho y que no está en la palabra de Dios, critícame. Pero si hay algo que yo he dicho y está basado en la palabra de Dios, analízalo. ¿Quién sabe es tu oportunidad de conocer algo de la palabra de Dios? No seas incauto de tratar de decir a una persona si es buena o mala. Cuando el mensaje que te está llegando, te está golpeando el cerebro, te está golpeando el conocimiento o la ignorancia, te está golpeando la vida cristiana, cuando el mensaje te está llegando a lo profundo, aprovecha la oportunidad porque esta es tu oportunidad de aprender. Puede que no lo entiendas ahora, pero la vida te va a enseñar. Entonces, cuando... Pablo comienza a persuadirles y comienza a citar a, a, a los escritos de Moisés, a la ley y a los profetas. Muchos asentían que así era lo que decía Pablo. Por supuesto, habían leído, habían aprendido, no ignoraban la doctrina, no ignoraban la ley, no ignoraban a los profetas. Hay gente que dice no, no, no, no, no, pero ignoran todo. O dicen sí, sí, sí, sí, sí, pero no saben nada, ni siquiera por qué dicen sí. La Escritura nos da las pautas para que nosotros podamos aprender a valorar aquellas cosas que están a nuestra disposición para que podamos decir sí, es cierto, no es cierto. ¿Cuándo? Cuando nos basamos en el documento, en la Escritura. En este caso, la palabra de Dios. Y algunos, como no estuviesen de acuerdo, versículo 25,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 Le dice, hijo, yo te crié, yo te cuidé, yo te enseñé. Pero ahora que estás grande, déjame que te hable. No, papá, ¿qué me vas a decir a mí? Yo estoy viejo. En la mente y los oídos y el corazón se han engrosado de este pueblo. Ya no quiere entender, ya no quieren oír, ya sus corazones están cerrados, sus mentes están bloqueadas, no quieren convertirse al Señor para que el Señor los sane, el apóstol Pablo está hablando de frente, les está diciendo duros, les está diciendo ciegos, les está diciendo sordos, ¿Cómo quieres que te prediquen la palabra de Dios? Suavecito, que digas, oh, qué maravilla, qué lindo que habló, me cayó bien bonito a mi corazón, a mi mente, oh, me gustó, fue maravilloso lo que dijo, porque estás de acuerdo con lo que dijo, ¿Y qué pasa cuando dice lo que dice y eso es lo que dice no te hace bien, no, no, no te sientes bien o no estás de acuerdo? vas a ser como aquellos judíos que se fueron y no quisieron creer la palabra de Pablo? Entonces se comprobó lo que Pablo sabía. El Espíritu Santo había dicho que ellos escucharían la palabra de Isaías, pero no entenderían. Sus oídos estarían entenebrecidos, cerrados, sus mentes, sus corazones estarían bloqueados al entendimiento dice la palabra de Dios así que no me sorprende que alguien por allí no quiera entender lo que la palabra de Dios le pide entonces después de decir eso y llamarles la atención a los judíos a los de su pueblo Pablo le dice sabed pues que a los gentiles es enviado enviada esta salvación de Dios y ellos sí van a oír. Es posible que tú, con los privilegios que tienes o que tuviste para tener acceso a la información, al Internet, a conocer el mensaje, hayas leído, hayas conocido algo del mensaje, y no te interesa, ni te importa. Teniendo los privilegios, no te llegó. Sin embargo, la palabra de Dios llega a todos aquellos, aquí les llama gentiles, rechazados, rechazados por los privilegiados, por los que se creen los fariseos, los saduceos, los miembros del pueblo, los, los del Sanedrín, los que se creen que son miembros de algo y ese algo les da el nivel, la, la estructura para decir yo soy de aquí y represento a esto y creen que representando eso son alguien. Ya saben ustedes cómo Jesús les llamó a ese tipo de personas. Hace no más unos días atrás, un amigo que me conoce, me dijo que yo era un hipócrita y qué sé yo y cosas por el estilo. No es raro que alguien te llame de esa manera. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con sus ideas. Porque no estamos de acuerdo respecto a ideas diferentes. También sucede en el campo religioso. En el, campo de la, en el campo de las ideas y las doctrinas que muchas veces nosotros predicamos y que muchas personas no lo quieren entender está bien, cada uno es libre y será responsable de lo que acepta o lo que no acepta le dijeron a Pablo queremos escuchar sobre tu famosa secta ok, dijo tal día vengan y vinieron y escucharon y algunos se fueron y comenzaron a blasfemar y Pablo les dijo de frente sordos, ciegos duros de corazón, no quieren entender los llamó de frente, y dice, ustedes están simplemente cumpliendo lo que el Espíritu ya dijo en los tiempos de Isaías, ve a este pueblo, predícales, háblales, no van a entender, no van a querer, parte de la naturaleza, de la negación del ser humano, a la verdad, entonces Dios dice, ah, no quieren ustedes como pueblo, pues yo voy a ir a los que no son pueblo voy a ir a los gentiles, a aquellos rechazados, Aquellos con los cuales ustedes muchas veces los llaman inmundos, allá voy a ir, ya hemos visto en la escritura, cómo cuando fueron a predicar, Pedro que fue a predicar a Cornelio, y su familia se convirtió y descendió el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, cuando él fue a explicar a los hermanos de Jerusalén, lo criticaron y dijeron, ¿cómo es posible si no están circuncidados?, ¿Por qué lo sigues? Ese es adventista, tú eres católico. ¿O por qué lo sigues? Ese es católico, tú eres adventista. ¿O por qué lo sigues? Ese es evangélico, no creas, tú eres de otra religión. ¿Ah? ¿Han visto ustedes eso? Y Pedro les dijo, a ellos también descendió el Espíritu Santo. ¡Oh! Dijeron los Jerusalén. ¿Así? Pero si no están circuncidados, si no son del pueblo. Ah, Dios escogió a los gentiles. A los que ustedes rechazan, Dios los escogió. Les dio la salvación para ellos, porque ellos oyeron el mensaje de Dios. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Perdóneme que use este ejemplo para decirte algo. Dios me dio a mí el deseo de poder predicar su palabra. Y lo hago todos los días con buena voluntad, con el único deseo de poder hacerte llegar un mensaje de la Biblia, no mi mensaje, mensaje de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el objetivo por el cual yo predico? predico para que tú conozcas, no para que critiques si piensas igual que yo o no, si estés de acuerdo conmigo o no, sino lo que dice la palabra de Dios. Y lo único que hago es reflexionar contigo para que tú puedas un día, quién sabe, tocado por el poder del Espíritu Santo, tomar el, el camino de aquellos que hemos tomado, el camino del pecador que busca a un salvador. Yo he tomado ese camino y te invito a ti también a tomar el camino, desde el punto neutral, dejando tus prejuicios y buscando la palabra de Dios, que tú puedas conocer más de cerca a Jesús, le pueda servir y pueda ser útil para que muchos otros conozcan de su mensaje. El plan de salvación es para todos, no solamente para mí y para algunos, sino para todos. Solo depende de cada uno que acepte y escuche el mensaje de Dios para su vida. Deseo que Dios te bendiga en esta noche que te acompañe y que te dé paz, sobre todo en el corazón. Vamos a orar. Gracias, Padre, por habernos acompañado durante todo este proceso. Hemos estudiado tu palabra, hemos estudiado el libro de Hechos de los Apóstoles, y tú has estado con nosotros cada noche dándonos fuerza y salud. Gracias por la oportunidad de poder tener este medio de las redes sociales para poder predicar tu palabra y llegar a nuestros amigos. Ojalá, que tu palabra pueda calar hondo y podamos aprender más de Jesús, nuestro Salvador. Como pecador, como instrumento tuyo también, quiero pedir tu ayuda y la unción de tu Espíritu Santo para guiar mi vida. Te entrego mi corazón, Señor, y el corazón de todos mis amigos que están escuchando tu palabra y también los que van a escuchar. Si hay algo que tú puedes hacer en ellos, hazlo con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, como siempre, 7 de la noche. Este, se llama, este programa se llama Reflexiones de la Biblia, con Boris Darwin. Nos vemos mañana a las 7 en punto.